Bueno, nos damos sitio aquí en uno de los sitios más bonitos de San Pedro, aquí en la playa con un día espléndido. Bueno, yo creo que ahora se dice que es el verano de San Miguel y tenemos todavía unos días muy buenos. Estamos aquí en Calacalúa y, bueno, vamos a hablar con el señor Romero, que nos va a hablar de esta ruta que empezará la próxima semana y, bueno, que siempre disfrutamos con ella. Bueno, Javi, tú no te cortes, tú pasas por aquí, que esto es tu casa y nosotros también nos sentimos como en casa. Pepe, bueno... Qué Muchas gracias, Gaby. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo van Muy bien, estupenda, estupenda. A Mejor topi, ¿no? que ningún año. ¿Se a de, de San Miguel ya, La verdad que sí. Bueno, hemos <risa> aprovechado que es muy tímido, nunca quiere hablar y aprovechamos para que nos diga algo, Javier, que lo hemos cogido y <risa> Bueno, Pepe, hablarnos de esta ruta de coches históricos, estos coches tan bonitos que también lo conserváis, es vuestro hobby. Y para mí es uno de los hobbies más bonitos que se puede tener, porque además se puede disfrutar con la familia, a ver con vuestras mujeres. Algunos vienen con sus nietos, con sus hijos. Bueno, cuéntame esta ruta. Aparte que somos una familia muy muy buena, muy buena, toda la gente de los coches. Y estamos fritos por reunirnos ya, porque fíjate tú con esto de la epidemia. Oh, va. Bueno, Pepe, no de esta ruta, de los coches clásicos que va a tener lugar próximamente el día 23. Bueno, sí, eh, el día 23 comienzan a llegar los coches, porque este año vienen coches de casi toda España. ¿eh? Sí, porque como lo hacemos en conjunto con el club más antiguo de, de Andalucía, este club tiene 39 años, ya hace cinco años lo hizo el Rey Real Club, le la, llevamos la corona en el club este, y estamos hermanados porque somos muchos socios del club de Costa del Sol y, y estamos incorporados también en, en el otro club. ...entonces nos hemos juntado los dos... ...para hacerlo este año juntos los dos... ...y tenemos ahora mismo ahí 46 cosas apuntados... ...hay pendientes 5 o 6 más... podemos llegar a los 50, 50 y algo... Eh, ...muchos cosas porque para manejar esos cosas ya... ...es grande vaya, la concentración es demasiado grande... ...pero en fin, como no hemos juntado los dos clubes... ...tenemos que hacerlo... Eh, ...va a ser una concentración bonita porque el jueves... ...nos reunimos aquí en el hotel... ...paloma blanca, el Butín hotel. Ahí el, el viernes salimos por la mañana... A la ...entre nueve y cuarto, nueve y media, comenzamos a salir... ...porque salimos en grupo de ocho, sale un grupo de ocho... ...y a los 100 metros sale otro grupo, entonces el que va... ...de este grupo al otro tiene que mantener siempre 100 metros... ...de distancia con el primer grupo, y así sucesivamente... ...salimos todos los grupos". ...tan grande hay que organizarse mejor que... ...es que lo tenemos que hacer, porque una vez que entremos... ...en la, en la única carretera que hay ya, cuando, una vez que salgamos de la autovía... ...hay que dejar algún espacio por si tienen que adelantar... ...aunque vamos a ir a la velocidad de la carretera... ...o sea, si la carretera tiene 70, si, si, si así viene tráfico con nosotros... ...y entonces si la carretera es 70, vamos a 70... ...y si la carretera es de 40, vamos a 40... ...y si es de 80, 80... ...o sea, eh, según marque la carretera, es la velocidad que vamos a llevar... O sea que adelantado tiene porque adelantado a nadie. Esa es la verdad. Pero vamos a dar unos espacios. Bueno, se trata de, de, de hacer un desfile, ¿no? Porque realmente es un desfile. Porque estamos hablando de unos coches que tiene. El más antiguo, ¿cuántos años puede tener el más, el, el, más antiguo es del año 17. Ya después la mayoría son todos del 20, 20 y tanto adelante. De carrera, estamos hablando de coches que necesitan tranquilidad. No, relax no, no. no, pero el coso, estos sí estos coches pueden ir no tiene problema ninguno. Pero vaya, que vamos a ir como va tráfico también para que no corramos. <ríe> el tráfico va adelante, el tráfico va 40-40, vamos a 50-50, o sea, tenemos que, que ir con van tráfico, entonces van para va de policía delante... ...van detrás, en fin, van... ...o sea que nos van a llevar hasta Ronda... ...y de Ronda ya nos bajan después por la tarde para abajo lo de Ronda... ...pero... ...la ruta es muy bonita... ...hay que agradecerle al teniente de, de Marbella... ...que ha dicho que le haga falta, que no hay problema ninguno... ...y ya está pues... ...también agradecer, ¿verdad?... ...porque ellos tienen mucho trabajo... Eh, ...los dispositivos tienen cada uno un sitio... ...y la verdad que eso se agradece, ¿verdad?... ...este respaldo... ...pues se ve uno realmente arropado ¿no? Es que mira, eh, aunque nosotros pedimos permiso a tráfico... ...entonces el tráfico le manda a ellos ya las rutas que hay y tal... ...pero ellos están con los... ...sabes tú que de policía están cortos... ...están muy cortitos, muy cortitos... ...entonces que te ofrezca como te ha ofrecido... ...venga te vamos a, a acompañar a Ronda y tal... Y, ...y Ronda se ha ofrecido o sea, ...pues para nosotros es agradecérselo... ...a la, a la Guardia Civil de Tráfico... ...que ellos se lo que se han ofrecido... ...a llevando a Ronda y a bajando para abajo ruta es preciosa la que había elegido, porque me, tú me hablas a mí de la comarca de Ronda y yo ya es que qué te voy a decir, que a mí Ronda, ya ves, me toca la cita. La cita. Es una ruta muy bonita porque cuando tú ya entras en Pagostín hay unos caracolillos preciosos, cuesta arriba, buenas cuestas para los cosecitos estos, donde la gente disfrutan con ellos. Ya después vemos la carretera Ronda, que es una carretera de 300 de Málaga. Y en la carretera que, que se anda, pero no se puede andar tampoco más de 60 o 70, porque está en la velocidad de 60, la que tiene marcada, pero en fin. Y ahí entramos ya a Ronda, y en Ronda lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a aparcar al lado de la Plaza Toro. Nos han dado el aparcamiento de la alcaldesa, se ha portado muy bien ahí, nos ha dado el aparcamiento para aparcar allí, porque tiene un concierto por la tarde. Y están montando el escenario del concierto y nosotros aparcamos allí. Es casi imposible. Pues fíjate, ¿eh? Que, que esto, ahí, a ver cómo lo podían arreglar y al final lo han arreglado ellos. Lo que no podáis conseguir vosotros, no, no, no, no lo consigue nadie. Ahí, ahí, <risa> y entonces nos ha dejado de aparcar allí también y de allí nos vamos a, a, al mesón, dejamos a lo de Leocadio, allí tenemos un aperitivo. Después nos va a enseñar la plaza Toro interior, lo más interior de la plaza Toro. toros. No, no. ¿No a algún toro no? <risa> Ni uno, nada, ¿no? No, un pequeño, no, no, no. no, no. Entonces nos va a enseñar la plaza de toro al interior de la plaza de toro. Dice que nos va a enseñar, lo van enseña a enseñar otra gente, nos va a enseñar a nosotros, ¿no? Sé ¿Qué será? En fin, ya de allí nos vamos al restaurante Jerez, ...que delante era el Bajerez, y ahí tenemos el almuerzo, y ya de ahí después nos coge el tráfico y nos trae para pa, pa aquí pasar, pero por la noche tenemos la, la presentación en Marqués del Duero, hasta o aparcamos en la redonda, pues primero vamos a Marbella de una vuelta... ...y después nos aparcamos en la redonda y ya vamos entrando a Marqués del Duero... ...que ahí está la tribuna de autoridades... ...hacemos la presentación, pues de cada coche... ...y después comemos ahí en el restaurante de Miguel, en las palmeras. Todo bien pensado, todo cronometrado... ...horario, llegada, salida, excursiones, incluso en barco. Sí, a, a, a, ya eso es el sábado... ...el sábado salimos a las nueve y media... ...recorremos las calles de San Pedro... ...todas las calles principales de San Pedro... Después de ahí nos vamos al Puerto Banú, que tenemos la entrada a las 10 y media en Puerto Banú. Llegamos al Puerto Banú, aparcamos todos los coches en el Puerto Banú. Nos está esperando un barco de los que hay un camarán de esos. Nos, nos subimos a las 11 y nos vamos a dar una vuelta a Marbella. Le ofreceremos una cervecita a la gente en el barco para que, para que sea Marbella desde la playa, que es que Marbella desde la playa es precioso. La vista, ¿no? verdad, las vistas, el pastoral, todo. Además, tú lo viste hace dos años, ¿no? Y es precioso desde abajo. ...y este hay que enseñárselo porque cose. cosas... ...que se lo pasa a todo el mundo eh... Como pues... Pues bien cosas de esta España... ...pues mira, es una cosa que es muy bonita... ...y entonces ¿qué? lo hacemos... ...y ya de ahí, después nos vamos a... ...a Marbella... ...al Paseo Marítimo... ...aparcamos en la acera del Paseo Marítimo... ...desde el puerto... ...hacia adelante... ...hasta, hasta el final de, del Hotel Fuerte... ...porque tenemos el almuerzo... ...lo tenemos en el Hotel Fuerte este año... No, no ...y yeah. además sí. es un sitio emblemático ¿no? Eh... ...además no lo van a hacer fuera... La, en la parte de afuera, y va a estar bonito. Y después de ahí ya nos venimos al hotel, nos comemos de ropa otra vez, y ya vamos a la cena de gala, que el nuevo reino, como siempre, lo hacemos claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Y hasta las 3 o 4 de la mañana, hasta que nos dejen los policías. <risas> También agradecerle a la policía municipal que vamos a llevar cuatro motos de bebé, la policía na, na, na, municipal. ...y vamos a llevar tres motos... ...y un coche de protección civil... ...en, en los recorridos también. Bueno, venido muy bien, Pepe también... Eh, ...que ahora con las nuevas normativas, ¿no?... ...que estemos ahora en el 1, ¿no?... ...estamos ahora no, no, no. que, pues, ¿sabes lo, Pero de la... todas formas las mesas no las vamos a poner de 10... ...las vamos a poner de 8... ...le hemos pedido al restaurante que las mesas tengan que ser de 8... ...no de 10... Más, más, ...más abierto... Eh. Después los sistemas de seguridad lo llevamos todos, o sea, como si estuviéramos en el dos. Pero lo que tengo que decir, Pepe, que eres un gran anfitrión. ¿Cómo cuidas a la gente que viene de fuera? ¿Cómo vives Marbella? ¿Cómo se la, le muestras todos los rincones, todos los espacios bonitos de Marbella y de la zona? soy de Marbella y de San Pedro. De San Pedro. Y además que vemos como lo transmite a los que vienen de fuera, que se enamoran, que siempre cuando hay una concentración aquí se apunta a muchísima gente. Y por algo será, por algo será, y es por lo bien que lo hacéis. Bien, y... lo bien que lo hacemos, porque aparte de lo que buscamos de hacerlo bien, eh, lo hacemos con cariño y le damos cariño a ellos, también. Eso se nota, se nota. Se nota. Bueno, la verdad es que hoy no está aquí el presidente, que ya lo entrevistaremos... ...porque vamos a estar con vosotros durante todo el recorrido... ...y la verdad es que el señor Arredondo es muy amable también... ...le mandamos un saludo. Esta mañana hemos estado, toda la mañana, el presidente y yo... ...terminando los últimos detalles que había. Bueno, podemos haber aprovechado también para ponerle el micro... ...bueno, ya se lo pondremos durante el recorrido. Ya te lo dejo, ya para ti siempre, ya, ya te lo dejo para ti. De eso no puede venir a la presentación porque ellos tienen Parque Oliva... La, la presentación de Parque Oliva es Jaén y se tiene que quedar bien por la noche, por la tarde. Pero bueno, lo importante es que ya nos, cuentan, nos cuentan todo y que bueno, que faltan unos días solo, lo tenéis ya todo preparado. Menos, menos, menos, menos. Como ya atrás, ...no, Como el despegue, como el, el despegue, ¿no? Sale, esa gasolina ya para preparar la coche. ¿Qué coche vas a llevar? Yo llevo el forito. Sí. y mi Carlos no sé si lleva eh, los móviles o lleva eh, el Crisle, uno de los dos. Bueno, bueno, lo vamos a pasar todo fenomenal. Mandamos a un saludo a todos los aficionados a los coches históricos, a los coches clásicos. Y que, bueno, ya sabéis que el Club de la Costa del Sol es para mí... Uno de los mejores, para quitarse el sombrero, como se suele decir, ¿no, chapó Es uno de los mejores, pero el mejor mejor es el de Jaén, que, no, que somos, estamos hermanados, ¿eh? que es nuestro, nuestro club matriz, que, que es el Real Club. Ese, ese, ese, ese, ahora mismo en Andalucía es el mejor club que existe. El mejor es el Real Club de, de Jaén. El oli, que, se llama, que se llama el Olivo, ¿eh? el Olivo Pero no el Olivo de La Cañada, no, no, no. ...el olivo de la aceituna. Y por eso Pepe termina, termina la ruta... ...¿con qué frase Pepe Romero termina la ruta? Yo la frase mía la final ...cada mucho hace unido... ...hacen que está ha terminado esto. Pues muchas gracias Pepe por atendernos... ...brindamos por esta ruta... ...que son ya 39 años... ...nada más y nada menos ¿no? Son muchos años ya ¿eh? 9 el olivo y 9 nosotros... Bueno, y que van a ser muchos más seguros. Gracias, ha Pepe. Ha los coincidido los 39 de ellos con los 9 nuestros. <ríe> o sea, que va bien. <ríe> Gracias, Pepe. pescados y mariscos frescos del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número. Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. ...en corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara... ...y al borde de la playa de Castiglione... ...se encuentra Restaurante Nuevo Reino... ...disfrute de la auténtica cocina mediterránea... ...en un ambiente elegante y con el mejor servicio... ...aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto... ...y el auténtico marisco de la costa malagueña... ...así como nuestras exquisitas especialidades de la casa... ...no lo olvide... En el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre.